va? Empieza yo. Uh. Uh. todo bueno, lo que ya viene ya. en nuestras aguas y en nuestra tierra todo lo que prevalece en este conocimiento ancestral y bueno, vamos ya